¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la decimoprimera edición de encuentro de Conservación y Restauración. Eh, atendiendo, atendiendo a que vamos a tener traducción simultánea, que tenemos eh, muchos especialistas y muchos asistentes que vienen de fuera, eh, quería daros la bienvenida en, en gallego y ahora pasaré en castellano para facilitar también la labor de, de los traductores. Eh, bienvenidas, como decía, a esta décimo primera edición del Encuentro de Conservación y Restauración que organiza el Museo de Pontevedra en colaboración con la Escuela eh, Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia y que viene organizando desde hace bastantes años con la intención de generar conocimiento y reflexión crítica sobre múltiples aspectos que inciden sobre la preservación de nuestro legado patrimonial y sobre ese deseo y esa obligación de transmitir ese patrimonio a los hijos de nuestros hijos en las mejores condiciones posibles. El Museo de Pontevedra eh, aborda este encuentro inmerso en un intenso proceso de crecimiento y de reorganización de sus colecciones, con la próxima incorporación de un séptimo edificio, sé que esto suena un poco a locura, pero es una necesidad imperiosa para el museo, con la incorporación inmediata de eh, un complejo conventual, del complejo conventual de Santa Clara, eh, a... Apenas 200 metros de distancia de este lugar en el que nos encontramos ahora y que va a suponer la oportunidad de que el Museo de Pontevedra incorpore nuevos edificios para exponer, cuidar y gestionar sus colecciones y de disponer también de 10.000 metros cuadrados de zona verde en el centro de la, de la ciudad. Eh... Este complejo tendréis oportunidad de visitarlo el próximo viernes. Por esta razón, nosotros este año quisimos prestar una especial atención a todo aquello que tiene que ver con el diseño y la gestión eficiente y sostenible de las salas de reserva y de los depósitos de nuestros museos. Cuestiones que todos los que trabajamos en el ámbito de los museos sabemos que siempre están infravolaradas y siempre son eh, insuficientes. No obstante, también es cierto que en los últimos años se está produciendo una reflexión crítica sobre las salas de reserva y los espacios de almacenamiento en los museos y que de ocupar una posición marginal en la discusión de todos los que nos dedicamos a este mundo ha pasado a detentar una posición central para todos los que trabajamos en los museos. En este sentido, a ninguno de vosotros, porque sois conocedores de este tema, se os escapa que en los últimos años han emergido algunas iniciativas pioneras que marcan una línea, una tendencia a seguir en cuestiones como el diseño ex novo de salas de reserva, la reorganización funcional de las existentes, la creación de reservas visitables o la emergencia de eh, centros de depósitos de colecciones que atienden a las necesidades de varias instituciones diferentes. Estamos completamente convencidos de que el programa que hemos configurado reúne algunas de las experiencias más interesantes y más novedosas producidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por lo que no me queda más que agradecer a todos los ponentes que se han brindado a participar en este encuentro y a compartir con nosotros su conocimiento eh, experto y su experiencia por eh, poder servirnos de inspiración para afrontar los retos futuros que de manera inmediata tendremos que, que encarar. Porque desde el museo estamos completamente convencidos de que solo a través de la discusión y el análisis crítico, es posible que la toma de decisiones que tenemos que hacer muchas veces sea lo más informada, lo más responsable y lo más sostenible posible. Termino agradeciéndoos a todos vuestra presencia, me encanta ver este auditorio con este número de personas tan importante, somos más de 170 los que estáis inscritos, además presencialmente, a pesar de que vamos a grabar, las sesiones para que queden a disposición en el repositorio del museo y que se puedan disfrutar a posteriori, pero es una verdadera maravilla para nosotros ver el estado de, de esta sala. Sin más, espero que disfrutéis del museo, disfrutéis de la ciudad y que eh, entre todos preparemos ya la jornada del año que viene. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo no voy a añadir mucho más a lo que ha dicho José Manuel, pero efectivamente dentro del marco eh, formativo del museo, de, de, del programa de formación del museo de Pontevedra, eh, desde el departamento de conservación y, y restauración eh, llevamos pues diez años. Esta es ya la undécima edición organizando estos encuentros con temas muy diversos. El tema que, que hoy nos ocupa eh, fue un tema que ya se, quiso, ya se quiso abordar hace un par de años. Porque en ese momento pues, nos acompañaban otras circunstancias y, y se pensaba, estaban encaminadas a, a, incluso a la creación de un centro de fondos arqueológicos eh, del Museo de Pontevedra. Las circunstancias fueron cambiando, como ya se ha dicho José Manuel, y para quien no tenga mucho conocimiento sobre el Museo de Pontevedra, en estos momentos el Museo de Pontevedra se conforma de seis inmuebles más el conjunto conventual de Santa Clara. Entonces, esto nos lleva desde, bueno, desde todo el equipo técnico del museo a, a, claro, a replantearnos eh, bueno, el, el proyecto museológico y museográfico, el, el crear pues, nuevas estrategias de, de, de conservación, el intentar optimizar los recursos que tenemos y, y, y, bueno, y reorganizar pues, colecciones y espacios eh, en todo ese conjunto museístico de, que, que tenemos que, que gestionar. Eh, dentro de esos espacios están pues, estas áreas de depósitos de colecciones, eh, las salas de, de reserva, eh, que, bueno, que como ya ha dicho José Manuel, normalmente son insuficientes, eh, como, como sabéis, eh, albergan un porcentaje mucho más alto de, de las colecciones expuestas y eso, claro, ahora mismo es, es un reto para, para un departamento de conservación y para un área de colecciones y para toda la gestión de, del museo, eh, pues de cómo gestionar en, en esta diversidad de espacios espacial y de tipología de inmuebles, pues todo, todo el tema del almacenamiento de las colecciones. Además, en, en, en esa función eh, transformadora y, y esa tendencia, tendencia social de los museos, claro, todos deseamos e intentamos dar más visibilidad a todas las colecciones, intentando que estos espacios pues, también puedan ser visitables o más accesibles. Entonces, bueno, pues desde este tipo de encuentros, desde el Departamento de Conservación y Restauración, queremos promover acciones en, en esta dirección y, y en el caso concreto de ahora, pues eso, eh, conocer qué multiplicidad de requerimientos y de propuestas hay, hay en estos momentos eh, e intentar pues aprender de experiencias que, que, que están, bueno, que, que son exitosas, que, que le, le, le queremos dar eh, a estos encuentros cada vez un enfoque más amplio, con un, con un carácter más internacional y, y, bueno, y, y creo que, que, bueno, que son muy, muy provechosos para todos. Eh, a, mí, bueno, a mí solo me queda agradecer en primer lugar a, a los ponentes por, bueno, daros la bienvenida al museo, a Pontevedra y, y agradeceros desde luego vuestra rapidísima respuesta a nuestra invitación. Eh, daros las gracias a todos los asistentes a, al alumnado de la escuela de, de Conservación y Restauración de Bens Culturales de Galicia que sabemos que, que como siempre os habéis acercado hasta aquí eh, y que y que bueno yo creo que es una formación complementaria que creo que va a ser muy interesante para vosotros, a todos los demás profesionales que os habéis acercado de otros museos y bueno y esta, estas convocatorias y, y esta acogida también nos invita pues, a organizar y a seguir organizando este tipo de encuentros y por último pues a todos mis compañeros del museo que desde la comunicación informática eh, sonido personal de sala eh, administración secretaría bueno nos habéis ayudado a todo el departamento de conservación y restauración a organizar este encuentro no, nuevamente y, y que espero que todo salga lo mejor posible muchas gracias a todos